Se trata del nombrado Cruz Antonio Sánchez, quien denunció que fue víctima de atraco en un momento que bajaba de la comunidad montañosa del Cercado Alto. Eh, yo venía bajando del de Cercado Alto a las seis y pico, ya aclareciendo, y ahí frente a la escuela de la TIC, donde el policía acostaba, veo ese motor que viene, y en vez de uno eran dos motores, uno atrás de otro, cuatro hay más hasta los dientes con dos pistolas. Despojado de motor, de teléfono, y tú lo que ha arriba. ¿Qué no. tengo que hacer? Entregar el motor, porque son cuatro, fuera uno solo, ¿entiendes? ¿Te amenazaba? Pero ya tú sabes, vamos a ver si ahora... Te amenazaron. de ellos? la fiscalía y de Cuartel, verifican bien. ¿Te amenazaron? ¿Eh? ¿Te amenazaban ellos? Claro, me amenazaron. De lejos, ¿entiendes? El motor y todo lo que tiene arriba, hay que entregar, tenga. Tenga, llévese todo, déjeme vivo. tiene, ah. tiene. Su noticiero regional, Robinson Polanco.